y como comunicador, yo apoyo el Código de las Familias porque es inclusivo y protege mis derechos y los de todas las personas. Y como padre de un niño pequeño, siento que me exige y me brinda la posibilidad de ser un papá responsable, siempre de los afectos. Un código para todas las familias. Consume 3 kWh al mes como promedio. Mantén bajos niveles de iluminación al ver la televisión. Ahorra ahora por tu economía. Tardes, tardes, noches ya, que en invierno ya es oscuro a esta hora. Les saludo a todos eh, los que a esta hora están interesados en acercarse a un tema que ha centrado el interés de la población cubana en las últimas horas de manera muy especial porque ya empezó en todo el país la consulta popular. ...al Código de las Familias que luego irá a referendo popular... ...pero este periodo va desde eh, febrero hasta el 30 de abril... ...así que damos comienzo ya a nuestra mesa redonda... de ...deberes y derechos por parentesco... ...en el Código de las Familias... ...otro tema sumamente interesante... ...como les dije la vez pasada... ...uno cree que sabe algo hasta que se da cuenta... ...cuando se acerca a los especialistas... ...que prácticamente conocemos poco o nada en derecho en materia de familia en nuestro país. Le doy la bienvenida en el estudio a la doctora Ana María Álvarez Tavío Albo, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y, muy importante, una de las personas que participó en la redacción del Código del Proyecto de Código de las Familias. El doctor Daimar Cánovas González, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana consultado también como experto a la hora de construir esta norma jurídica que pondrá en contexto, en actualidad, ha traído hasta nuestro momento histórico, eh, el estado real de las familias en Cuba. Iniciamos ya nuestra mesa redonda. <música> Y normalmente eh, comenzamos nuestra mesa redonda con la noticia del día que casi nunca tiene que ver con el tema del día, pero hoy tiene que ver. Porque la noticia del día, por lo menos la noticia que ha sido titular en prácticamente todos nuestros medios hoy, tiene que ver con el inicio anoche, ayer, en barrios, en circunscripciones, de esto que les comentaba al principio, la consulta popular al Código de las Familias. Este punto de reunión de la circunscripción número 28 del Consejo Popular Vedado es uno de los 78.000 donde los ciudadanos dentro y fuera del país podrán ofrecer su aprobación, desacuerdo o propuestas de modificación al proyecto que recibió en el mes de diciembre pasado el visto bueno de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Creo que a lo mejor en otras reuniones que sea habrá muy poco que aportar porque ahí defiende el derecho de todas las familias. Y es tan inclusivo que no deja fuera ni la protección de las mascotas, nosotros lo veíamos, y yo creo que va a las esencias de nosotros, los seres humanos, los cubanos, que somos en definitiva quienes vamos a dar criterio y vamos a apoyar luego el proyecto, va a eso, a lo afectivo, a lo amoroso, a las relaciones que van mucho más allá de, lo, de la sangre entre los seres humanos. Según expertos, el reconocimiento a la multiparentalidad y las relaciones socioafectivas caracterizan al Código de las Familias. El texto propone una mayor inclusión no solo de personas diversas por razones de su orientación sexual, sino también diferentes por su edad, el ejercicio de la capacidad y la pluralidad. Este Código de las Familias refleja la realidad jurídico-familiar cubana, refleja las familias que tenemos hoy en nuestro país y que son diversas, plurales, pero que a todas debemos reconocerle sus derechos independientemente, como ya decía, de su forma de organización. Pero lo más importante es eso, que se asista y se opine para enriquecer ese código que va a ser el código de las familias cubanas, un código que se parece a la sociedad en que vivimos. Se garantiza la transparencia y el control de la consulta con 1.428 supervisores, ...y 27.891 colaboradores que fungen como garantes en todo el país. Se prevé que la culminación del proceso de entrega de las propuestas a la Asamblea Nacional... ...para su procesamiento y consolidación tenga lugar en el mes de mayo... ...y antes se harán dos cortes informativos. El proyecto de ley del Código de las Familias será evaluado nuevamente por parte del Parlamento Cubano el cual aprobará una nueva versión para ser sometida a referendo popular. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana intensísimo el trabajo, estábamos viendo a Yamila González Ferrer una de las personas que más ha trabajado sin dudas en la movilización de, de la opinión y de los expertos en cuanto al código de las familias y su conocimiento, tengo entendido incluso que ayer en algunas circunscripciones, bueno algunas personas dijeron yo quiero tiempo, más tiempo para leerlo y revisarlo, ha ocurrido pero estaremos dando seguimiento a este proceso de consulta que sin dudas acerca a las personas al proyecto que se va a aprobar, a la ley que se va a aprobar entramos ya en materia de nuestra mesa redonda que es la misma materia de la noticia del día y ese es un código que es un homenaje también a las visiones de Fidel, de Raúl, de Vilma al humanista de la revolución cubana es un código que es leal al concepto de revolución. Porque en cuanto a que cambia todo lo que debe ser cambiado, supongo que esto quiere decir el presidente cuando hoy, hoy en un tuit Díaz-Canel comentaba también, invitaba a la población a sumarse, dice que mientras más, mientras más lo lee más descubre la la, la la calidad que tiene este documento para las familias cubanas. Y voy a empezar con Ana María, precisamente para conformar un código que se parezca, como decía Yamila en el reportaje, a las familias cubanas, que se parezca a la sociedad actual. Ustedes tienen que haber tenido mucho trabajo. ¿De dónde sacan esa información? ¿Cómo se conformó el código Ana María. Pues muy buenas noches, tardes, noches. Arlín, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a mi colega que me acompaña y a todos los radioescuchas y televidentes que están pendientes de esta mesa. Este es el resultado de un proceso donde intervienen muchos factores. Es el resultado de la aprehensión de, los, de las investigaciones que durante años se han estado realizando en distintas ramas del saber. El derecho de familia es el menos jurídico de todos los derechos porque se nutre de los resultados que nos ofrece, por ejemplo, la sociología. La sociología nos, nos dice cómo está moviéndose la sociedad cubana y obviamente los grupos familiares como parte tan importante de la sociedad. La psicología familiar, los expertos, la, las personas que reciben en sus consultas los conflictos familiares y que desde sus saberes, desde la psicología, la psiquiatría, también ha intervenido nos eh, nutren de todo lo que está sucediendo al interior de las familias cubanas. Los estudios demográficos nos están diciendo cómo se está moviendo también al interior las realidades familiares. Las investigaciones jurídicas hace muchos años ya están teniendo una visión multidisciplinar que no solo va a la norma, a la teoría, a la doctrina jurídica, sino que se alimenta también de todos estos saberes. Es el resultado del trabajo de muchas personas que hemos ido estudiando durante mucho tiempo para entonces poder volcarlo en un texto normativo que ya está además a disposición de toda la población para que lo estudie y se vea ahí reflejado. Yo no me canso de decir que no es un código que ha fabricado ninguna familia. No nos encerramos varias personas en, eh, al, alrededor de una mesa a inventarnos realidades que no existen. Realmente aquí están todas las familias cubanas reflejadas de una u otra forma. ¿Y que, cuál es la importancia del proceso de consulta popular? Que si algo ha quedado sin claro. decir, poderlo traer a esta norma. Claro. Um... Ay, yo quiero contar una breve anécdota. Hoy, mientras nos reuníamos para conversar en torno a, a cómo íbamos a armar nuestro nuestro programa, yo les mostraba un video de cómo puede ser, por ejemplo, eh, el, el parentesco en, en las normas en otros países. Me decía, para nada. Es decir, también... No es que ustedes se sentaron y vieron la ley en España, la ley en Italia, la ley en, en Venezuela, la ley en cualquier otro país, y fueron conformando, ajustando leyes, de las experiencias de otros países, o sí también. Eso también es importante es tenerlo en cuenta. Es importante tenerlo en cuenta para bien y para mal. Es decir, es saber qué ha sucedido en otras legislaciones, sobre todo las más avanzadas. Tenemos un Código Civil y Comercial de la Nación Argentina muy moderno, pero que fue también, que cayó también en sus propias redes, de, en sus propias limitaciones y, por ejemplo, a las uniones convivenciales que nosotros llamamos uniones de hecho afectivas, no le conceden derecho a alimento a los miembros de esa unión, ni les dan derecho a herencia. Y entonces, tratando de separar dos instituciones que, en el fondo, se trata de dos maneras de vivir en pareja, un matrimonio o una unión convivencial, como le llaman ellos, por tratar de diferenciarlos cayeron en la injusticia de no concederle determinados derechos. Entonces es decir, ustedes también vieron lo que otros no, no lograron o lo que otros no lograron las experiencias que no eh, que le han funcionado y que pudieran funcionar. Cuba es parte del mundo. Claro. El mundo se ha internacionalizado, se ha globalizado también para bien y para mal No y el doctor Leonardo nos decía cuánto tiene que conectar con convenciones que ha firmado el país etc. por supuesto, es decir, eh, estamos obligados por mandato constitucional y creo que además es eh, un, un, un elemental deber de respetar lo, los tratados que hemos suscrito y los postulados que incluyen todos esos tratados internacionales ahora cuando nos planteamos este tema parentesco y alimento por ejemplo, bajo ese título nos hicieron la propuesta de tratar este tema porque así está recogido Lista. en el código. Decía yo, pero alimentos parentesco, ¿qué tiene que ver? O sí sé que tiene que ver, pero me parecía un concepto estrecho, porque los alimentos van de esta manera en el código? ¿Pudiéramos explicar las generalidades, Ana María? Sí, cómo no. El, para adelantar la, la situación de la obligación legal de alimento, que es la terminología que jurídicamente se emplea, ese es el primerísimo efecto, fundamental efecto del parentesco. Pero yo quisiera, si me lo permite, eh, ofrecer el concepto que el mismo artículo 16 nos da de qué cosa es el parentesco el parentesco nos dice este artículo es la relación jurídica existente entre dos personas que las hace miembros de una familia y que de acuerdo a la, a, los, a, a la proximidad y con los, los límites que establece la ley, eh, produce determinados efectos, el primerísimo de todos, eh, la obligación legal de alimentos pero que pueden ser en, concediendo derechos, eh, imponiendo deberes o de, de, declarando determinadas incapacidades o inhabilidades. Y entonces eh, no se puede dejar de tener en cuenta, para conceptualizar el parentesco, la pluralidad de fuentes que pueden dar origen al parentesco. Y esa es una de las transformaciones... No es solo la sangre. No, esa es una de las transformaciones fundamentales que nos trae. Una de las fuentes del parentesco es la filiación, la relación que se establece entre las madres y los padres con sus hijos e hijas. Y esa filiación se ha transformado radicalmente. Ya no es solo la consanguínea o la que viene por vía de la adopción, que es la que eh, ampara nuestro código vigente, sino también la afiliación que se puede determinar a partir del uso de una técnica de reproducción humana asistida, que el criterio de determinación se transforma radicalmente, y también una afiliación que se puede determinar por la socioafectividad. Es decir, esa, ese vínculo de amor de, de, de motivo de sentimientos que para el derecho de familia es tan importante porque no nos cansamos de decir, Arlín, que este es el código de los afectos y no es una consigna, no es un lema, no es un eslogan para darle publicidad ni, ni mucho menos es que realmente lo que nos importa es el afecto, el buen comportamiento el, la, los cuidados, las atenciones, el esmero en el ámbito familiar tienen su premio, tienen sus consecuencias. El mal comportamiento, el abandono, la negligencia, la desatención emocional y económica también van a tener sus consecuencias efectivas en el Código de las Familias. Entonces realmente poder determinar un parentesco por vía de filiación eh, reconociendo esa socioefectividad es una de las grandes transformaciones que nos trae el código en este sentido. Y usted llamaba la atención sobre el artículo 16. 16, en 16. Esto, me imagino que es una de las cosas que también debe ser eh, más vista por eh, los que hoy están participando de las consultas, porque todo se relaciona con el parentesco en la vida de las familias. Por supuesto, la, la, a diferencia del código vigente que comienza eh, su parte especial, digamos, con el matrimonio, el código eh, eh, del, del de nuevo, el proyecto, pues, este uh -huh. proyecto, pues empieza por lo general, el parentesco, claro. Eh, Muchas personas dicen, bueno, pero es que los cónyuges no son parientes, pero son fuente creadora de parentesco, es decir, el parentesco por afinidad, que es el que, que, que se define muy sencillo, es el, el ese que nos une a los consanguíneos de nuestros cónyuges y ahora se suman también los de las uniones de hecho afectivas, lo que llamamos cuñados. Eh, suegros, Esos son nuestros parientes por afinidad. Eh, entonces, por eso el matrimonio se considera fuente de parentesco también a partir de esa relación que establecemos, tanto con los consanguíneos de nuestros cónyuges y parejas de hecho afectivos a partir de ahora, como de ellos con nuestros eh, consanguíneos. Entonces, el, eh, estas son las dos fundamentales fuentes que además, se, se, además de lo que les expliqué de la afiliación, en el caso de la afinidad se refuerza, se robusta la afinidad no solo porque ya se define eh, se le incorpora además al matrimonio las uniones de hecho afectivas sino que ya se define la bilateralidad que tiene que existir en esta relación pero además se construye el régimen jurídico de las madres y los padres afines para con sus hijos e hijas afines. ¿Quiénes son las madres y padres afines? Los que conocemos ordinariamente como madrastras Ajá. y padrastros, que han estado eh, silentes fantasmas dentro de estas realidades familiares y son personas, más allá del, del papel que siempre se le atribuye en los cuentos infantiles a las madrastras, hay muchas mujeres en Cuba que han asumido la maternidad o relaciones propiamente eh, de madre con hijos que no son propios. Y lo mismo ha pasado con muchos hombres que han asumido funciones parentales con hijos que no son propios. Y eso para el derecho no existía. Y después que se separaban mamá y su nueva pareja, después que ese hombre educó, crió, eh, acompañó emocionalmente a ese niño, se separan y no había posibilidad alguna de sí. intentar y mantener una comunicación Que es el segundo gran efecto del parentesco, el, el derecho de comunicación familiar Además de la obligación legal de alimentos este derecho de comunicación familiar Así que fíjense cuánto se refuerza, se construye todo un régimen jurídico que no solo ampara en derechos a las madres y padres afines, sino que también le impone obligaciones. Es decir, no es solo derechos, sino que también deja establecidas obligaciones. Después quiero profundizar un poquito sobre estos aspectos, doctora, pero ahora vamos a, digamos, para, para mover un poquito el diálogo y que también Daimar pueda aportar lo suyo en este sentido. Una serie de materiales también que favorecen la comunicación en el caso del Código han estado transmitiéndose por la televisión. Yo me he permitido, a propósito de, de esto que hablamos del parentesco y de los derechos y deberes, traer algunos de estos, de estos materiales hoy aquí para que nos acompañen en el análisis del de tema de hoy. Hablamos, para los que se pueden haber incorporado tarde, de parentescos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 Y voy ahora con la otra parte de, del enunciado. El enunciado hablábamos de parentesco y alimentos. Y yo decía, a mí siempre me dejó la duda de hablar así directamente de alimentos. Y Daimar, ¿qué significa? Eh, si, ya entendí, pero me gustaría que, el, que nuestra audiencia entienda eh, más el tema de cuando hablamos de alimentos, no estamos hablando solo de lo que, de lo que se consume para, para vivir, ¿no? Sí, buenas noches. Eh, y, sí. y agradecido por la oportunidad también. Creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la noción de alimentos rebasa uh, la, la alimentación propiamente dicha, sino que abarca eh, toda una serie de ne las necesidades vitales de la persona. La obligación legal de alimentos es aquella que busca la satisfacción de esas necesidades vitales de la persona, que abarcan no solo la alimentación, sino también el vestuario, la habitación, los gastos en educación, en salud. O sea, el mismo eh, código, el proyecto, el artículo 25, el segundo inciso eh, define qué se entiende por alimentos, qué incluye esa obligación de dar de dar alimentos. A mí, a mí digo, me sorprendió sobre todo porque yo yo conversando decía bueno, pero no es mejor decir sustento, me dicen, no, el término ya universalmente <coughs> reconocido es alimento y va hasta el espíritu, es decir, va la... hasta lo espiritual, hasta la educación, hasta el apoyo. También, también hay. La, la, la institución de la obligación de dar alimentos es una de las primeras que desarrolla el, el proyecto de código. Y coincido con, con la profesora eh, Álvaro Estavillo que nos mencionaba al, al código como el código de los afectos. ¿no? Pero eh, digamos que la obligación de dar alimentos existe porque en en la familia hay afectos, pero también puede haber desafectos. Y a veces lo que no se logra con los afectos tiene que venir la ley a, a, a garantizarlo, por tanto eh, el código también es el código de la solidaridad y la institución, mmm, los alimentos sirven precisamente como una institución de solidaridad familiar, de apoyo mutuo entre los miembros de esa familia. ¿Cómo, cómo regularlo? ¿Cómo, eh, porque ustedes hablaban también de una cosa que se conoce como el estado de necesidad, ¿quién, quién es el sujeto? De, del, del derecho al alimento y quién es el que está obligado, quién tiene el deber o son mutuos, quiero saber un poco la, en el parentesco cómo se establece esa diferencia. Si sí, la obligación existe entre eh, dos personas que llamamos alimentante y alimentista, el alimentante es aquel que tiene la obligación de dar los alimentos, el alimentista es el que tiene derecho de reclamarlos y por tanto es el quien lo quien lo recibe. Eh, entre esas dos personas tiene que haber eh, digamos que un vínculo en este caso es un vínculo jurídico que puede consistir precisamente en el parentesco, es el primero de los vínculos que da origen a la, a la obligación, y en segundo lugar también el matrimonio existe obligación alimentaria entre los cónyuges y una de las novedades que trae el proyecto es que también reconoce esa obligación entre los miembros de la unión de hecho eh, afectiva. O sea, tendríamos el primero de los presupuestos de la obligación alimentaria, estaría ese vínculo jurídico, pero además tiene que eh, existir el estado de necesidad o sea, la, la carencia de recursos económicos propios y la imposibilidad de satisfacer esas necesidades por sí mismo y por supuesto la capacidad económica del, del alimentante, o sea, de la persona que va a dar los alimentos tiene que tener por supuesto una, una capacidad suficiente para satisfacer sus propias necesidades y las del alimentista. Hablemos con, digamos graficando un poquito, con, eh, siempre el alimentista serán niños o personas en estado de vulnerabilidad o no necesariamente quien, eh, frente a los hechos, tiene que ver con las pensiones alimenticias, con el um, eh, dar vestido, porque usted decía sí. dar vestido, dar no solo alimento eh, para la persona comer, eh, sino también el, el vestirse, protegerse ahora mismo del frío, que está obligado a ponerle un abrigo a una criatura si, si está haciendo frío esa persona. Pero tiene que haber un grado de vulnerabilidad o dependencia ¿no? Exacto. en el parentesco. Ahí, eh, no, esos dos sujetos, por supuesto, tienen que estar vinculados, y la ley, eh, el código vigente, pero también el proyecto, eh, determina cuáles son las personas entre las quienes existe esa obligación de dar alimentos. Otro de los cambios que, que tenemos en el proyecto es precisamente la ampliación de ese círculo de personas. Esas personas están definidas en el proyecto, en el artículo 27 están los cónyuges, personas unidas por matrimonio, eh, unidos eh, de hecho efectivamente, o sea, las personas que tienen una unión de hecho, ascendientes y descendientes y están eh, dos órdenes que son eh, nuevos en el proyecto, la de los madres y padres eh, a sus hijos e hijos afines ya mencionaba la profesora Ana María la, la, la, la trascendencia de, de ese reconocimiento de la afinidad, los hermanos y los tíos y sobrinos que también eh, se incluyen en este caso entre eso los sujetos es nuevo, obligados, nuevo. eso es nuevo, eso es nuevo. Eh, igualmente creo que es importante esa distinción entre alimentos porque a, a lo mejor eh, la población muchas veces utiliza el término de pensión alimenticia y la pensión es solo una de las formas en que esa obligación alimentaria puede cumplirse. La ley eh, reconoce dos formas de, de cumplirla, sea pagando una pensión en, en dinero periódicamente y eh, normalmente mensualidades y la otra forma sería lo que se llama alimentos en especie, o sea el, el, que, el, el, el que el alimentante reciba al alimentista en su hogar y supla esas propias necesidades. Como principio eh, la propuesta es que sea el alimentante quien escoja la modalidad en que ha de cumplir esa obligación, salvo por supuesto que haya una disposición judicial que establezca otra cosa, dígase eh, por ejemplo que la guardia y cuidado de un menor sea atribuida exclusivamente a la madre y en ese caso el padre le corresponde el pago de, de los alimentos a través de una pensión y ahí eh, como que pierde el derecho ese de, de opción. Hablando de pensión que como usted decía no es la, la única manera de, de proveer de alimentos o alimentos y no de alimentos como tal eh, los conceptos son difíciles uh -huh. de manejar a veces pero pensaba yo eh, han cambiado tanto la sociedad cubana, incluso desde que se elaboró el código hasta que hoy lo estamos discutiendo en, en consulta popular. Eh, ya no puede ser una pensión de 100 pesos que, que era la norma. Se regula en el código de la familia cuánto debe aportar, cómo se va a resolver ese problema, que es centralísimo, aunque para nosotros aquí pueda parecer que no lo sea por, por no tenerlo, pero ustedes lo saben como... como trabajadores del, del sector del derecho y todo eso, que es uno de los grandes conflictos familiares cuando se separa la pareja. ¿Quién establece la cuantía? ¿Está regido ahí en el código cómo va a sí. ser? La, la propuesta, eh, evidentemente, no, no aborda directamente la cuantía de la pensión alimenticia porque eso lo va a determinar el tribunal en el proceso correspondiente. Eh, a partir de, los, de varios elementos, ¿no? eh, esa, esa obligación de dar alimentos tiene unas características que están reflejadas en la ley y la primera es la proporcionalidad. O sea, esa cuantía de la pensión ha de fijarse en correspondencia con las necesidades del alimentista, pero también con las posibilidades económicas de del alimentante mm, puede ser que perfectamente tengamos dos niños con las mismas eh, o con necesidades similares y sin embargo tengan padres o madres con eh, capacidad económica sustancialmente diferente y en esos casos la pensión será eh, sustancialmente diferente porque va a depender de eso también eh, hay y a tono con esto de, de incluso de la tarea ordenamiento etcétera eh, es importante destacar que esa, esa obligación de alimentos es variable. O sea, en el tiempo, esa claro. cuantía no es fija. Si varían las circunstancias que le dieron origen, también puede modificarse. Pedirle al tribunal que modifique la, la pensión eh, alimenticia en correspondencia con esas necesidades o esas posibilidades económicas. Pero, la va, especulando, la variabilidad podría venir por el hecho de que yo tengo delante mío un padre que tiene unos ingresos alto, Yo le pondría un por ciento dentro de su salario o aceptaría como válido eh, lo que él proponga siempre y cuando lo acepte la otra parte. Sí, ahí eh, el punto de partida, evidentemente en las, son las propuestas de las partes, pero el tribunal puede intervenir activamente porque en definitiva se tratan de las necesidades y de los derechos de un tercero, no precisamente de, de los padres en el caso de que la obligación de dar alimento se trate de eh, un hijo menor de edad. Esa era otra cuestión en la que quería hacer eh, énfasis, uh -huh. es que en mucha buena parte de la población cuando le habla de obligación alimentaria piensa en la obligación de padres, de, hacia hijos, y el código ya vimos que la extiende mucho más allá a todos el, el, estos integrantes de la, de la, de la familia. Lo ¿no? que los requisitos sí son distintos, en el caso de los hijos menores de edad, ese requisito del estado de necesidad no está presente. No, Basta, hace falta. no hace falta. Se da por hecho. Se da por hecho. porque no. y, y, Pero hay algo que creo que la doctora Ana María llamaba hoy la atención. Mientras se sea estudiante, ¿se tiene un estado de necesidad sí, es, con respecto a esto? Sí, creo que eso tiene que ver mucho con, eh, con esa protección que se deriva de la misma de la misma constitución, que no solo abarca la protección de niños, niñas y adolescentes, no también hay una tutela a la juventud y esa tutela a la juventud implica también que pueda eh, culminar en sus estudios. Cuando la propuesta de código regula la extinción de la obligación alimentaria, eh, prevé una serie de circunstancias como la muerte del alimentista o del alimentante, como el cese de las circunstancias que yo origen a la obligación, en el caso que sea una, una discapacidad, como el arribo a la edad laboral. Ya. Y en este caso, si ese arribo de la edad laboral se produce con un alimentista que está vinculado a un centro nacional de enseñanza, eh, la que obligación se prolonga hasta la culminación de esos estudios. Vamos a volver porque también hay que ver que el estado de necesidad, eh, quién lo regula, cómo se determina y cuándo se pierde ¿no? también, porque todo eso puede ser también hacia, no necesariamente todo es hacia reconocer algo, sino también reconocer lo que lo que puede dejar de existir. Gracias a los dos, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos.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 Este jueves en la Mesa Redonda, eurodiputados en Cuba.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 Mesa Redonda, más allá de la noticia. Tenemos el código de la familia, es el código de la igualdad, es el código de reconocimiento a la pluralidad que tenemos en nuestra sociedad. No es un código que impone un patrón, no es un código que niega como cada cual asuma que sea su familia, al contrario, es un código que tiene en cuenta los derechos que deben tener todos los tipos de familias que hay en el país. Por lo tanto, es un código inclusivo, es un código moderno, es un código humanista. Y creo que Díaz-Canel es uno de los más entusiastas defensores del código. Bueno, ya lo decía hoy con su con su tweet que mientras más lo lee, más valores descubre en él. Doctora Ana María, el parentesco es eterno, se puede perder también. Antes de responderle a eso, Arlín y a tono con el tuit del presidente, es importante que todos leamos detenidamente cada letra del código y no nos hagamos ecos de, de determinadas opiniones que puedan circular porque hay muchas veces, personas que a veces eh, repiten lo que escuchan de otros y, y, y es importante que lo lean, es decir, que no nadie se los cuente, que ellos sean los protagonistas de sus propios criterios para que descubran realmente que hay muchas cosas que benefician a muchas personas en el espacio familiar. Y que no es solo el código donde se ha centrado la atención de todo, que si del matrimonio, que si de las adopciones, no, no. Es el código de toda la familia y de todos los derechos en el ámbito familiar. Pues, eh, siguiendo con el, el tema del, del parentesco, Arlín, eh, eh, yo quisiera recalcar para reforzar la idea de la importancia del reconocimiento de la socioafectividad. Y quiero eh, transmitirte la idea de, de un jurista brasileño. Los brasileños fueron los primeros que empezaron a hablar de la socioafectividad y a concederle efectos jurídicos a los parentescos socioafectivos. Este jurista nos dice, el estado de hijo afectivo se edifica por el cordón umbilical del amor del afecto, del desvelo, del corazón y de la emoción. Mientras que la familia biológica navega en la cavidad sanguínea, la familia afectiva trasciende los mares de la sangre. Es eso lo que qué queremos bello, ¿no? resaltar, de qué es el reconocimiento a esta socioafectividad, Porque lo importante realmente en el ámbito de la familia es que prevalezcan estos afectos. Entonces, bueno, el... El código regula ya cuestiones más técnicas vinculadas a cómo calcular, o nosotros los juristas decimos cómo computar el parentesco. Quiere decir cuándo establecemos la, la, los parientes de primera línea, porque es importante determinarlo, porque eh, para el derecho el parentesco que importa es el que está más próximo, es decir, mientras más próximo, más eh, derechos y más efectos eh, se generan. Eh, por vía de principio, podríamos pensar que todos somos parientes porque bueno, toda la raza humana pues puede ser, eh, podemos Amigo, terminar claro. siendo parientes, ¿no? Pero bueno, eso realmente es irrelevante para, para el derecho, lo que importa es hasta la extensión que le concede la ley eh, determinados efectos jurídicos y por eso, bueno, se habla de las líneas de parentesco, la línea recta siempre tiene preferencia sobre la línea colateral, por eso hereda, en, en caso de la línea recta, los descendientes siempre son más mejor vistos o primeramente vistos que, que el resto, por eso los hijos suelen heredar en las herencias intestadas, decir, cuando no hay testamento suelen venir primeramente llamados antes que los ascendientes y así. El, además de los efectos que, que hemos hablado aquí y que para nosotros los fundamentales que se regulan en este título, que da comienzo a la parte especial del código después de las generalidades, además de la obligación legal de alimentos, eh, el código eh, regula el derecho de comunicación familiar, que hasta ahora en el código vigente solo lo hemos visto como el derecho de comunicarse las madres y los padres con sus hijos, especialmente cuando hay un desacuerdo, cuando hay eh, una separación. Y entonces atraviesa, igual que atraviesa toda la obligación de darle alimento a distintas situaciones en el, en el ámbito familiar, la comunicación también atraviesa. Es decir, no solo se refiere a la comunicación de madre y padre con sus hijos, sino que defiende la posibilidad de comunicarse con el resto del grupo familiar. Y es muy eh, notable, por ejemplo, los casos, porque además eso lo, eso lo bebimos de las experiencias en los tribunales, en los bufetes colectivos, abuelas y abuelos que acudían a pedir, a decir, no me permiten ver a mis nietos, ¿qué puedo hacer? y había un poco de limitaciones para poderles dar una respuesta. Ya eso está explícitamente reconocido. Abuelas, abuelas, tíos, yo soy tía, si me impiden la comunicación con mis sobrinos, yo tengo el derecho a acudir al tribunal a pedir que se me establezca un régimen de comunicación la posibilidad de que me, de que me acompañen que estés conmigo y de, de, de mantener el, la, el vínculo que hasta ese momento existía si merece afectivamente eh, hablando eh, la pena eh, de terminarse pero además hay toda una multiplicidad de efectos que irradian a todo el ordenamiento jurídico es decir, el parentesco se establece por el derecho de familia, pero sus efectos tienen importancia para todas las ramas del derecho. Por ejemplo, en el mismo eh, ámbito, del, por ejemplo, del derecho civil, el derecho a la herencia es la primera, el primer gran efecto que está vinculado al parentesco. En otras ramas, el derecho penal establece eh, figuras agravadas o atenuadas de determinadas conductas delictivas. En el derecho, eh, por ejemplo, en el derecho procesal no pueden figurar dos parientes en un mismo tribunal claro, que claro. va a decidir un caso. El notario no puede actuar como fedatario en actos jurídicos donde estén vinculados los parientes hasta determinada extensión. No se puede ser testigo en determinados actos donde estén incluidos parientes. Es decir, hay una infinidad de efectos que despliega fuera del ámbito puramente familiar la institución de alimentos. Pero bueno, digo, la, la, la institución del parentesco. Pero efectivamente, ahora que es el, el centro de esta, los dos fundamentales en las que queríamos hacer eh, más hincapié en la obligación legal de alimentos y en este derecho de comunicación familiar que se deja establecido. También para los cuidadores, las personas que cuidan a personas en cualquier situación de, de, de vulnerabilidad o cualquier discapacidad, están obligados a permitir que esa persona se comunique con el resto de su familia. Eh, las personas adultas mayores, uno de sus grandes derechos es a mantener la comunicación con el resto del, del grupo familiar. Eso... Que no se convierte en rey, por ejemplo, de alguien que lo esté cuidando, ya más nadie puede tener acceso a esa persona qué pasa y también ¿no? eso pasa mucho entonces hay que ser muy cuidadoso para respetar porque es un derecho de ver es derecho a comunicarnos y es deber de facilitar la comunicación de las personas que están a nuestro cuidado y la pregunta que me hacía eh, si inicialmente pierde, ¿sí? el parentesco en principio es perpetuo incluso cuando alguien de nuestra familia muere, no dejamos de ser sus parientes, fueron nuestros abuelos, fueron nuestros padres, siempre se mantiene, con la única excepción de la adopción. Si el parentesco consanguíneo se extingue... Cuando se, la adopta, cuando, cuando se adopta, ah, okay, cuando se autoriza una adopción, aunque subsisten determinados efectos como las prohibiciones para contraer matrimonio con esa que fue mi familia, claro. eh, con sanguínea por razones obvias. Ese es uno de los grandes efectos también del parentesco, las prohibiciones para contraer matrimonio hasta la extensión que establece eh, la ley. Esa sería la única excepción a diferencia de otras instituciones en el derecho familiar que sí se extinguen en el caso del parentesco por principio es perpetuo excepto es esta decir, circunstancia entonces el, el parentesco eh, en, entre cónyuges no es no no, no es los parentesco. cónyuges no son, no son parientes. parientes los cónyuges generan por razón de su matrimonio su par un parentesco Exacto. por afinidad con el resto de sus Familia. parientes pero entre los cónyuges no hay una relación de parentesco eso es una relación de otra naturaleza que el derecho regula con otra mirada sin pero embargo, no es una relación de parentesco sin embargo aquí sí eh, tiene efecto el, el alimento y el parentesco porque aparecen los cónyuges, es sí. decir, tanta responsabilidad tiene mi compañero con el alimento mío como yo con el, el alimento de él, y Exacto. viceversa. ¿no? Lo que pasa es que la obligación legal de alimentos se genera por eh, claro, el presupuesto necesidad. en la relación del parentesco, pero el, la, la obligación legal de alimentos que surge en el matrimonio y ahora en la unión de hecho afectiva, porque déjame aclarar algo, el código vigente. Las personas que están unidas no le concede derecho en ese momento. Tienen que convertirlo en matrimonio, pero aún convirtiéndolo en matrimonio no tienen derecho a alimentos a la luz del código vigente. Es una novedad. Es una novedad que la unión de hecho efectiva adquiere entidad propia, pero además se les da derecho a alimentos. Y lo importante eh, eh, en este caso es que ya una, bueno, una vez instrumentada se le... Pero la relación, el, la obligación de darle alimento, tanto en el matrimonio como en la unión de hecho efectiva, surge no por razón del parentesco, sino por la solidaridad familiar, por el deber de auxilio mutuo consustancial a este tipo de relación. Ya, gracias Ana María. Vamos a hacer otra pausa y vamos al final de nuestra mesa. Yo apoyo el Código de las Familias porque me reconoce con mis particularidades, me respeta y protege. Cualquier persona, independientemente de sus capacidades, tiene derecho a tomar decisiones sobre su vida y la de su familia. El código es un nuevo récord que ya vamos alcanzando. Un código para todas las familias. Hola y qué tal mis amigos. Desde hace unos días se está gestando un fenómeno muy interesante en nuestro país. Se trata del nuevo código de las familias. El código de las familias es el código de los afectos reconoce los derechos de todas las personas y ayuda a construir una vida libre de violencias. Un código para todas las familias. Y hasta aquel tiempo, les deseo que pasen un día muy feliz y hasta mañana. Hay cosas dentro del derecho que... Que el derecho no las veía, nos decía ahorita Ana María, las madrastras por ejemplo, hoy tienen otro nombre ya incluso uno siente temor de decir esa palabra porque es casi peyorativa, no a pesar de que en la historia posiblemente debe haber habido muchas más madrastras buenas que malas pero la historia, los cuentos infantiles nos enseñaron otra cosa de todas maneras yo quiero hablar, porque adelantaba con Daimar el tema de cuando se excluye el estado de necesidad porque hay gente que dice, ¿por qué tiene que eh, mantenerlo eternamente si se niega a trabajar, por ejemplo? Claro. Y cuando hablaba de las cosas para que el derecho parecía no ver el concebido, pero de eso hablamos más adelante. Quiero hablar del estado de necesidad y cómo se puede perder también. Ese, ese estado de necesidad eh, lo habíamos definido como la carencia de recursos económicos que eh, le impide la satisfacción de las propias necesidades por sí mismo. Y esa situación se puede dar mmm, eh, o básicamente por tres causas. Uno, por edad, o sea, no tener la edad suficiente para eh, tener la capacidad laboral. En segundo lugar, eh, puede pasar por enfermedad. No. son una enfermedad que provoque determinada eh, discapacidad, por ejemplo que le impida eh, también obtener esos recursos económicos y en tercer lugar por estar vinculado a un centro de enseñanza a lo que ya eh, eh, nos no referimos ahora, hay determinadas situaciones que, que han provocado ese, ese estado de necesidad y que son eh, responsabilidad del propio eh, reclamante de alimentos o, al, o alimentista. Y esto es una de las novedades que trae el proyecto. Eh, en el código vigente no importa cuál fue la causa del estado de necesidad, de todas maneras el alimentante tiene la obligación. En el proyecto que se está proponiendo a la población eh, sí importa si el alimentista provocó culposamente esa situación si se colocó voluntariamente en esa situación entonces no tiene derecho a reclamar esos esos alimentos o una persona que no trabaja porque no quiere ¿Por, porque no quiere, o una por persona ejemplo. que ha vendido eh, sus bienes y entonces quiere que otros ha dilapidado los... sus bienes y entonces con ellos eh, se ha colocado a sí mismo en una situación eh, semejante hablemos del concebido <risa> Eh, hay una solución expresa en el proyecto que tampoco existía en el, en el, existe en el código vigente y es de cierta manera la consecuencia de un, de un precepto que siempre ha estado en nuestro ordenamiento jurídico que es tener al concebido por nacido para todos los efectos que le sean favorables para aclarar concebido es la, el, el, el niño por nacer que está por nacer exactamente entonces el, el proyecto tiene a partir del artículo 42 43 y 44 eh, una regulación una propuesta de regulación para que ese eh, concebido a través de su madre o su padre pueda eh, reclamar eh, alimentos en este caso desde ese momento de, eh, de la concepción en este caso, eh, digamos que eh, se establecen una serie de reglas que son imprescindibles para esa reclamación eh, y que la diferencian del régimen común de los alimentos. El hecho de que se reclame los alimentos para el concebido no significa que quede establecida la afiliación, porque evidentemente se trata de, de una cuestión que se va a, a, a determinar con posterioridad. Estamos hablando, por supuesto, de una pareja que no tenga vínculo de ni de unión de hecho afectiva ni matrimonial, porque si fuera el caso... Esa afiliación sí estaría establecida desde, desde el sí, principio. Es automática, Exactamente. ¿no? Esa pensión tiene carácter provisional, o sea, es mientras dure el embarazo. Aunque eh, la propuesta del, del proyecto es que se convierta automáticamente en una obligación de dar alimentos común como la que hemos visto eh, antes, una vez que se produzca, por supuesto, el, el nacimiento. Y una cuestión interesante es el derecho de reembolso que eh, se regula en un supuesto y se excluye en otro. Dice el proyecto que el alimentante no puede exigir el reembolso si se frustra el embarazo. O sea, evidentemente esa es una situación que muchas veces escapa de la voluntad de la gestante y por tanto en ningún momento podría el, el, el alimentante exigir el reembolso de lo que ya pagó. El único supuesto que sí se reconoce ese derecho de reembolso es cuando se demuestre la mala fe en la reclamante. En cuando este caso, alguien ha dicho es tuyo y no es de Le imputa la paternidad a una persona y evidentemente no es de Y tendría la obligación de... De reembolsar lo que ya se le entregó como alimentos. Ya, eh, hay algo que ya seguramente lo dijo y yo me perdí en el momento que lo explicó, pero lo tenía anotado aquí, algo porque me llamó mucho la atención que ustedes hablan de la ola. ¿Qué quiere decir ola? Sí, obligación legal eh, de alimentos. Ah, obligación Lesión legal, legal de, de, alimentos. de alimentos. Esa es la que está relacionada con el estado de necesidad y con el parentesco. Y con el parentesco, el matrimonio. De manera automática, de ¿no? Exactamente. Está, está. Bueno hasta aquí llega lo que yo tenía por preguntar pero me gustaría que ustedes si tienen alguna otra cosa que quieran alertar a sí, Ana. Una Precisión si en cuanto a la exclusión de la obligación legal de alimento eh, el doctor Cánovas se refería a cuando alguien se coloca culpable y dolosamente en ese estado de necesidad la persona que pudiendo trabajar no, no lo hace o dilapida sus bienes pero también hay otra eh, opción de exclusión porque recordemos que este es el código de también de la solidaridad. Y si cuando yo fui el obligado a proveerte de alimentos, no lo hice, no cumplí con mi obligación, Después, como es una obligación recíproca, puede que yo sea ahora el obligado y mañana sea el necesitado, y suele pasar así, estamos obligados para con nuestros hijos menores y después cuando nos convertimos en personas adultas mayores, probablemente seamos nosotros los que le pidamos a nuestros hijos alimentos. Pero si yo no cumplí en ese momento, no puedo pretender que después tú cumplas conmigo esa obligación. Entonces la ley lo que establece, el proyecto dice que pudiera el tribunal considerar que se excluye de la obligación cuando en su momento esa persona que ahora está reclamando no cumplió con la obligación que le correspondía. Y fíjense entonces cómo en cada momento está presente el afecto, cómo la falta de afecto y de solidaridad tiene sus efectos. Y entonces por eso es necesario que seamos muy acuciosos leyendo todas y cada una de las eh, de, los, de las novedades, de las realidades que nos están reflejando el, el proyecto del Código. Mi abuela decía que cada, cada persona es un mundo y aquí se puede decir que cada familia es un mundo también y está lleno de singularidades que solamente con la consulta popular podrían incorporarse si no si no lo estuvieran ya determinado, me gustaría también una hay ya se ha hablado que cuando se inició ayer en el país la consulta popular, hubo personas que querían documentos impresos. No hay todavía Ya, ya, ya está hay, a disposición de la ¿Dónde la de... se puede adquirir? Yo tengo entendido que los estanquillos, los estanquillos donde ya. se venden los periódicos pues ya está disponible el, el proyecto impreso, que es muy importante porque no todas las personas tienen la facilidad de manejar, ni les gusta leer documentos desde las pantallas de, o de la computadora o de nuestros teléfonos, muchas personas adultas mayores que no se saben manejar bien o que la letra ahí siempre es muy pequeña y es muy importante que tengan ya eh, que traten de conseguir el, el, el impreso para que puedan detalladamente enterarse de todos los contenidos sin que nadie se los cuente. Y la otra pregunta es, por lo que vi en el material que, que poníamos al principio, Está habiendo especialistas acompañando estos debates. Sí, hay... En el caso de Yamila, uh -huh. no necesariamente creo que era su circunscripción, sí. pero puede darse que ella esté en otras circunscripciones y usted.. Hay dúos, ¿no? Hay dúos eh, casi siempre formados por juristas que ya manejan el contenido del código y están ahí para dirigir, no para imponer criterios ni para convencer a nadie para de informar. nada. Es para informar, aclarar dudas y recoger todas las opiniones. Bueno, pues lo otro que me queda como pregunta, como madre de una mascota, eh, pregunto <risa> yo, oí a alguien que decía recoge hasta el derecho de las mascotas. Sí. En caso de, de divorcio o de separación... ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? Que puede ser que no le toque al dueño de la mascota. Puede que la, la mascota me la haya comprado yo, pero mi hijo menor de edad está muy eh, vinculado, se, se unen mucho en, en una relación interesantísima. Que todos hemos vivido, y si la custodia de mi hijo queda en beneficio de su padre, la mascota se queda donde sea el amor, lo ma donde esté el amor, donde, eh, lo que sea mejor para el niño y lo que sea mejor para la mascota. Bueno, pues hasta eso. De, el derecho a alimento lo tiene, porque si no tampoco la mascota... <risa> deja de ser mascota, si no se le quiere. Ahí todo tiene que ver con todo. ¿Alguna otra acotación que, que quizás quedó... Sí, quizás eh, precisar el tema de cómo afecta el tiempo a la, a la, a la obligación legal de alimentos. Eh, conversábamos esta tarde que, que decimos que es una obligación imprescriptible, en tanto no importa que nunca cesa, que no importa eh, cuántos años hayan pasado sin que la madre, por ejemplo, haya reclamado alimentos para su hijo. Siempre que exista esa, esa, esa situación, esa minoría de edad, por ejemplo, puede eh, reclamarse. Lo que sí prescribe con el tiempo son las mensualidades una vez que son fijadas por el tribunal. Claro. O sea, esa mensualidad, cuando pasan tres meses, sí no se puede reclamar. Sí. Y otra, una, otra cuestión que creo que es otra de las novedades dignas de, de alabar de, del proyecto, es la posibilidad de reclamar alimentos con carácter retroactivo. Todo. Cuando hay violencia Cuando hay violencia familiar eh, La regla general es la irretroactividad O sea, yo establezco la demanda hoy y solo puedo exigir alimentos a partir de ese, a partir momento. De ese momento Salvo que por una situación de violencia familiar se si haya impedido la reclamación antes Y en ese caso se abonan los alimentos desde que se pudo haber reclamado, no desde que se reclamó Uf. Bueno, pues ya ven ustedes cada miércoles aquí vamos a estar acercándonos a las características y a los intríngulis de este Código de las Familias que nos enseña a nosotros mismos un retrato de cada familia que no teníamos o que no habíamos visto con tal detalle. Así que a buscar el, el folleto del Código de las Familias, estudiarlo, después no digan yo no sabía qué. Lo primero que yo aprendí desde que me acerco a esto es que engañados estaban algunos que creían que esto nada más tenía que ver con la posibilidad del matrimonio entre personas. Pero eso ya está recogido en la Constitución de la República, quizás es lo menos trascendente. La vida de todos nosotros, de nuestra familia, está contenida en esos códigos y es determinante para el futuro de, de cada ser humano. Ya lo vieron, un padre que no dio alimento oportuno y debido a sus hijos no tiene derecho luego a reclamar cuando... Eh, sea una persona en estado de necesidad. Hay muchas cosas que aprender, reitero. Gracias Ana María, gracias, gracias a también gracias. a Daimar, eh, ha sido de verdad un placer y, y un aprendizaje como toda la semana. Me voy a despedir con algo que les robé, porque me parece bellísimo y hay que repetirlo, el texto de Belmiro Pedro Welter que dice, el estado de hijo afectivo se edifica por el cordón umbilical del amor, del afecto, del desvelo, del corazón y de la emoción, mientras que la familia biológica navega en la cavidad sanguínea, la familia afectiva trasciende los mares de la sangre, y mire que hay familias afectivas, yo creo que ya somos más las familias afectivas a veces que las sanguíneas, es un disparate lo que estoy diciendo, porque para que exista la afectiva primero tiene que existir la sanguínea, pero la trascendencia del amor en todo esto que hemos estado analizando, les doy de nuevo las gracias y a ustedes también por su atención, hasta un próximo encuentro en la mesa redonda nos vamos con las imágenes del día no podían ser otras que las de la bellísima camagüey felicidades camagüeyanos hoy están celebrando el aniversario 508 de una de las ciudades más bellas de cuba muy buenas noches camagüey. hoy te toca celebrar tu aniversario Abue, Villa Santa María, el puerto de no Son las 8. Comienza el estelar. Buenas noches, Rey Gómez y Giselle Filiutelles, les damos la bienvenida. De inmediato, nuestros titulares. Sostiene Díaz Canel el encuentro con expertos de la Academia de Ciencias de Cuba. Avanzan asambleas piloto en la consulta popular del proyecto de código de las familias. Envía a Estados Unidos 3.000 efectivos a Europa del Este en apoyo a la OTAN por crisis política en torno a Ucrania. Un nuevo encuentro con miembros de la Academia de Ciencias de Cuba sostuvo el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Y en ese contexto se analizaron, Gisel problemáticas de la juventud cubana. Además, se propusieron acciones para atender los desafíos de ese importante sector de nuestra sociedad. Participaron junto al jefe de Estado los viceprimeros ministros, Inés María Chapman Guao y Jorge Luis Perdomo Dileya. Una exhaustiva investigación que busca resolver las actuales problemáticas de la juventud cubana en torno a la educación, la vivienda, el empleo y la participación sociopolítica fue presentada al jefe de Estado, Miguel Díaz Canel Bermúdez, por expertos miembros de la sesión de Ciencias Sociales de la Academia de Ciencias de Cuba. Sería necesario el replanteo de las lógicas con las que las juventudes participan en, en, en la construcción de la sociedad, del proyecto social con lo cual ahí también hay un conjunto de eh, propuestas en términos de cómo mm, fortalecer la capacidad de, la, de tener en cuenta las iniciativas de las juventudes, su articulación con no solo con las organizaciones formales, eh, cómo fomentar y fortalecer esa responsabilidad eh, ciudadana, y todo eso pasa también por el proceso de enseñar a participar un estudio que propone elaborar una política de atención integral a las juventudes y crear un grupo de trabajo gubernamental que con una visión amplia atienda todo lo relacionado con las nuevas generaciones. Al final todo esto y un grupo de debate que se han estado eh, promoviendo están indicando que nosotros necesitamos una respuesta más culta, más elevada y más integral ...por parte de todas las instituciones en el país que tienen que ver con la, universo, con la atención al universo eh, juvenil. Yo creo que lo que tenemos que ir es de verdad, qué contradicciones tenemos... ...en la formación de la niñez y la juventud, qué causas son, cuáles son las causas de esas contradicciones... ...y vamos a hacer política, vamos a hacer política para superar las causas. Comentaron los académicos que durante muchos años estos temas de juventud se han estudiado en Cuba... ...pero lamentablemente no siempre se han aplicado en la práctica... El doctor en ciencia.